estos caballos preciosos porque así a Rojales, esta localidad del Baix Segura y a una fundación que se anomena Easy Horse Care Rescue Center que es dedica a agafar caballos que están abandonados o que han patito algún tipo de maltrato y así tener como una especie de santuario donde molta molta mucha faena. ¿y por qué este nombre es en inglés? porque una pareja de británicos va a ser el que va a comenzar sol que, que que van a fundar este, este centro así que ya molta fe per ser Anem y continúen con centro.